Bueno, seguimos eh, con este programa, el Toque del Mediodía por Telenor Canal 10, Canal 310, agradeciendo la sintonía a las personas eh, que se han conectado en este momento. Sí, reiteramos, eh, porque varias personas nos están escribiendo vía WhatsApp. Eh, que lamentablemente el padre de Francis Rodríguez, eh, el abogado, el comunicador del programa de mañana, colaborador de este espacio también toque de mediodía, eh, una persona muy querida, también hermano de Maús, eh, su padre lamentablemente falleció eh, eh, en el día de hoy, la mañana de hoy, así como también el empresario Luis Joa del supermercado El Palacio. Ambos venían padece, eh, padeciendo eh, problemas de salud, no está relacionado con el covid 19, porque queremos aclarar, no todos los fallecimientos que están ocurriendo eh, en esta ciudad son producto del COVID-19. Hay algunos que lamentablemente ya por causas naturales o por otras complicaciones de salud, eh, lamentablemente eh, eh, están falleciendo en esta misma época. Bien, eh, vamos entonces a Raquel entrar con nuestro eh, padre, nuestro amigo eh, y una persona de la cual goza de mucho aprecio en lo personal, el padre Isaac, quien es vicerrector ejecutivo de la Universidad Católica Nordestana. Buenos días. Buenas tardes, padre. Gracias por dejarnos entrar a la tranquilidad de su cuarentena en su hogar. Buenas tardes, padre. Un muchísimas abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, Raquel y Roberto. Qué bueno estar con ustedes y con la gran cantidad de personas que les siguen a ustedes en este momento, en este toque de queda. Padre, la Iglesia Católica no ha sido la excepción para tener que cambiar métodos, estrategia de poder llevar la evangelización, el mensaje de Dios a sus fieles. Las Eucaristías, las diferentes reuniones han sido suspendidas. La pandemia del COVID que ya ha cobrado la vida en el mundo de más de 34 mil personas y infectado unas casi 700 mil. Aquí somos el foco grande de contagio y de casos más grande, sobre todo con 22 personas fallecidas del total en nuestro país. Un mensaje de aliento, de poner un poco en contexto cómo la Iglesia Católica está utilizando diferentes estrategias para poder llegar a la gente y acompañarle en este escenario de dolor. Muchísimas gracias de nadie. Para nadie es un secreto que el mundo ha sido sorprendido uh -huh. por este virus que lamentablemente ha sido ha demostrado también cuán intercontine, eh, interconectados estamos nosotros en el mundo entero, uh -huh. nos ha dicho a nosotros que qué bueno es que nosotros podemos hoy contar con, eh, con un mundo que realmente eh, nos deja a nosotros eh, interconectados cada día, nos permite a nosotros ver que realmente uh -huh. somos una comunidad global y que al mismo tiempo nos permite, nos demuestra cuánto podemos hacer si nos unimos. En ese sentido, en ese sentido creo que eh, por eso la misma iglesia también ha sido golpeada, porque estamos viviendo un tiempo muy especial donde las personas, digamos, las personas más religiosas le dedican tiempo a, a, a vivir este tiempo de cuaresma, e incluso aquellas personas que tal vez eh, no van tanto a la iglesia, también le dedican tiempo para poder compartir el mensaje de Dios y asistir a los templos. Y esto sí. todo ha sido cambiado en el mundo entero. Uh -huh. Como ya hemos visto, el Papa, desde el Vaticano, todas las iglesias, todos los países, aquí la conferencia del Episcopado Dominicano también ha emitido su comunicado, llamando a tener mucho cuidado, a tomar la distancia social, como se nos ha dicho. Eh, lo, todas las precauciones, eh, evitar las celebraciones eucarísticas, las multitudes de personas la, los conglomerados. Es decir, que todo ha sido cambiado, desde, eh, ha sido tocado por este virus, desde la salud hasta la fe, desde la medicina hasta la ciencia, desde las universidades, pues hasta el modo de vivir de cada una de nuestras familias. Indiscutiblemente que hemos tenido y, y ha tocado hasta el último rincón del mundo, hemos tenido que rehacer nuestra forma de vivir y nuestra forma de comportarnos en el mundo. Y eso ha tocado también la fe, porque no solamente en el modo de, de ser, sino también eh, en todo lo que hacemos. Por esa razón, es entonces que nosotros incluso, si, hubiese, si no hubiese sido por eso, estuviéramos juntos en el mismo escenario, en el canal, y lamentablemente, y gracias a Dios porque nos está bien, nos está también abriendo nuevos espacios para forma nueva de vivir, y creo que también lo tenemos que aprovechar en este sentido. Sí. Eh, Padre Isaac, eh, me gustaría saber eh, sobre la salud de nuestro obispo, Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo. Sabemos que dio positivo al COVID, pero eh, no nos hemos eh, comunicado nuevamente eh, con los ejecutivos de la universidad, pero me imagino que usted debe estar al tanto sobre la salud de nuestro Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo. Así es. Termino de hablar con él hace apenas unos 15 minutos antes de esta llamada. Ya he hablado dos veces con él en el día de hoy y así cada día estoy en contacto con él llevando su, su tratamiento. Fíjense, nosotros tenemos que agradecer a Dios que nosotros tenemos un obispo con una salud de hierro, yo diría, porque es muy saludable y no tenemos ninguna patología en la cual él haya eh, sentido eh, nada que tenga que ver con, con el COVID. Dios positivo, como muchísimas personas, tenemos que agradecer que no ha tenido ninguna complicación, ni, ni siquiera una tos. En algún momento sí, durante el tiempo de incubación tuvo un poco de tos, pero en este momento no tiene tos, no tiene eh, dolor de cabeza, no tiene fiebre no tiene ningún síntoma de los característicos de la, de la enfermedad como tal, y al contrario, él se ha mantenido muy bien, está comiendo muy bien, está conversando muy bien, en el día de ayer incluso mientras conversábamos hacíamos unos chistes y reíamos juntos, es decir, con muy buen ánimo y lo mejor de todo, Monseñor, incluso durante los, periodos, los momentos de incubación y de análisis mantuvo el, el buen estado de ánimo y un buen semblante y eso dice mucho respecto uh -huh. a, la, a su salud la actitud positiva para de padre cómo lisa, enfrentar eh, esto. Yes. sí padre lisa eh, eh, Monseñor está eh, recibiendo me imagino eh, su cuarentena domiciliaria ¿qué tipo de tratamiento está usando? ¿si está usando algún tipo de medicamentos eh, para eh, combatir eh, el virus? Sí, claro. Eh, cuando se le llevó a hacer la evaluación, los médicos que le atendieron, ya después que se le había diagnosticado que era positivo, le pusieron su tratamiento y tiene horarios para seguir. Recuerden que no hay un tratamiento fijo eh, para atacar la enfermedad, sino que son todos tratamientos paliativos. Para los síntomas. Para los síntomas Correcto. y para todo lo que está alrededor. De, de la enfermedad y como él no tiene ninguna condición de salud que le obliga a tomar medicamentos eh, periódicamente entonces son simplemente hidrataciones para para que él pueda resistir el, el virus y cualquier minimizar si en caso sube un poco la fiebre y cualquier cosa de esa pero son solo los medicamentos para atacar cualquier síntoma reactivo que para alguna gente significará una gripe, como nos dicen la misma orientación. Así es, porque la mayoría de los casos pasan como una simple gripe, un resfriado común, como le dicen. El 80% de los casos que ni siquiera algunos se dan cuenta que lo tienen, según la OMS. Padre, eh, la cuaresma incluye una etapa hermosísima de la celebración de la Semana Santa, que sería el inicio el próximo domingo de Ramos. ¿Cuáles han sido los cambios que ha asumido la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que hay que mandar a los feligreses? ¿De qué forma podemos nosotros fortalecer nuestra fe y resucitar con Cristo? Fíjate que va, eh, la iglesia ha pedido los obispos de continuar haciendo las celebraciones eucarísticas a los sacerdotes solos. Eso a mí me consta que lo estamos haciendo para mantener el pueblo y seguir orando por la gente. Lo único que ha cambiado es el modo de encontrarnos, de celebrar en una capilla, en una parroquia, en una catedral. Uh -huh. Sin embargo, se han estado insistiendo en que hagamos rosarios, en que hagamos oraciones en familia, en que volvamos a lo que fue más o menos el origen de la iglesia, que es iglesia doméstica, que la familia sea una verdadera iglesia, donde papá y mamá se sienten, se junten, oren, conversen. Y que pues no solamente se vaya al, al aspecto de que estamos de vacaciones dentro de la casa sin poder salir, sino también aprovechar esto para orar. Porque si una cosa le hace falta al mundo, y tal vez es de los signos que nosotros tenemos que aprender en este proceso que estamos llevando, es que nos falta diálogo en familia. Y nos uh -huh. falta oración en familia. Y yo creo que tenemos una excelente oportunidad para aprovechar eso. También porque cuando viene a ver, los padres viven muy afanados con el trabajo. Incluso llegan a la casa, tienen que hacer tareas. Aquellos que son profesores, aquellos que tienen también trabajo que son un poco eh, desde las redes sociales o, o los recursos eh, de, de así un poco electrónico Entonces, es el momento para nosotros dedicar tiempo a la familia para orar. Por esa razón, la conferencia del Episcopado Dominicano y algunas disposiciones también de los obispos nos han especificado que tratemos los sacerdotes de celebrar la misa sin pueblo y que este mismo modo pues vayamos haciéndolo para que la gente pueda también en su casa a través de la televisión, a través de los mensajes que se envían por, por aquí, por WhatsApp y la intercomunicación que tenemos tratar de unirnos más y de participar espiritualmente no es el modo que la iglesia manda, porque la iglesia ante todo es comunidad, y una uh -huh. comunidad tiene que reunirse, pero ante esta situación, la iglesia dice bueno, somos comunidad, orando cada uno en la casa, mi familia es una iglesia, mis hermanos son iglesia mis padres son iglesia somos entonces, ahora no podemos ir al templo, pero sí podemos ser iglesia y orar juntos desde cada uno de sus lugares o sea, conectarnos por WhatsApp, por la televisión, por Facebook, por todas las redes sociales y seguir esas oraciones y esos y, actos litúrgicos. Y tengo que decir que hay un boom de informaciones religiosas en las redes sociales increíble. Yo puedo decir humildemente ¿Sabe? que desde, desde el santuario Getsemaní, donde yo resido, donde estoy en este momento, nosotros estamos haciendo la misa a las 8 de la mañana, los sacerdotes que estamos aquí, y adoración eucarística a las 8 de la noche. Y eso lo informamos, y toda la gente entonces está haciendo cadena de oración uh -huh. desde sus casas para que todos nos unamos en primer lugar, fíjense. Por los médicos, sí. por las enfermeras, por, los, eh, por el personal auxiliar, por los que andan buscando los pacientes en su casa, por lo que están haciendo los análisis por los que están cuidando a los enfermos. Estamos orando mucho por los enfermos mismos y por sus familiares. Hay mucha gente agobiada y con, mucho, con muchas situaciones de dificultad psicológica y emocional que necesita de la oración en este momento para poder superar esta situación. Miren, esto no se resuelve ni solo con medicina ni solo con psicólogos. Se necesita la fe. Y si nosotros no nos, a, a, no nos acercamos a Dios en este momento y convertimos nuestra casa también en templo para la familia, entonces no vamos a superar esta situación. Padre, que vamos pero... A hacer, y, vamos a, padre, sí. ¿y qué usted tiene que decir a la gente que dice pero esto Dios lo pudo haber evitado? Y culpan a Dios de esta tragedia. ¿Qué tiene que decirle? Es que nosotros tenemos una cosa y fue que Dios es tan bueno, tan bueno con nosotros que hasta nos hizo libres para que nosotros decidamos qué nosotros debemos hacer y nuestra libertad en Dios está en el modo en que nosotros hacemos y elegimos el bien en, el, en la manera en la cual nosotros podemos decirle, mira Señor, yo voy a contribuir con tu creación, con tu obra y la obra es no solamente de palabras, sino también qué gestos yo hago para poder llevar a la población ese bienestar, porque Dios nos regaló el mundo, ahora estamos viendo fotografías de animales salvajes por las calles sí libres, caminar libres y entonces me mandaron precisamente una foto donde habían los seres humanos, nosotros eh, dentro de una jaula eh, chateando y hablando con los celulares y los pajaritos por el aire eh, saltando, y me alegró mucho esa imagen porque nos quiere decir que nosotros tenemos que aprender a vivir con esa naturaleza para cuidarla. Ya el Papa nos hablaba que esa es nuestra casa común y hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que este es un grito de la tierra, de la humanidad, para que aprendamos a vivir, primero, como humanos que somos, segundo, como hermanos que somos. Y somos hermanos entre sí. nosotros, y somos hermanos de la, de la humanidad y de toda la creación. Entonces, no podemos seguir esa carrera economista, individualista que está llevando el mundo. Algo no tenemos nosotros que sacar. Y las bases están en lo que Dios ha creado y en el Evangelio, en la fe. Es decir, que es casi un llamado a que nosotros nos demos cuenta que el mundo funciona con la economía, ya lo sé, sea, Carlos Karl Marx, lo han dicho mucha gente, pero al fin y al cabo funciona con los hombres, con las mujeres... Sí. Con los hombres, con los niños, con los ancianos, y si no los cuidamos, entonces estamos autodestruyendo nosotros mismos, que es lo que estamos viendo en este momento. Padre, eh, una última pregunta para no tomarle más tiempo es si usted tiene información de algunos eh, miembros de la iglesia, párrocos, padres que tengan, eh, que hayan sido diagnosticados positivos con el COVID-19. Eh, 19, si tiene alguna estadística o si están todos, eh, Dios mediante, en salud. Sí, fíjate que se, tú sabes esta guerra de informaciones que hay. Yo incluso le decía a mis padres en el día de ayer, digo, miren, eh, de y cuenta cuando le llegue algo, cómo hay que sedasearlo, e investigar cuál es la veracidad de la información. No es bueno que sigamos reenviando todo lo que nos llega, a veces hasta sin leer. Así es. Que desde Río San Juan hasta Samaná, hasta cenoví aquí en San Francisco, a todos nos han dicho los sacerdotes, nos han mencionado que estamos eh, contagiados, que hemos adquirido el COVID. No, no es verdad. Nosotros tenemos en este momento siete sacerdotes que se han hecho la prueba y ninguno de los siete ha dado positivo de tal manera de la diócesis de San Francisco de la diócesis de San Francisco okay. y no tengo información de otras diócesis ahora mismo no manejo ese dato sin embargo de San Francisco de Macorís no tenemos en este momento hasta hoy no tenemos ningún bueno. contagiado incluso fíjense que algunos de nosotros estuvimos muy cerca de Monseñor Fausto sí. y es como para decir, bueno, es la misericordia de Dios, es un milagro del Señor, pero sobre todo para decirnos que esto se contagia si no tomamos precaución, como nos dicen las autoridades. De tal manera que ninguno, gracias a Dios de los sacerdotes eh, ni de los diáconos hemos sufrido, gracias al Señor, eh, todavía hasta momento. Este momento esta enfermedad y nos alegra muchísimo. De no así ha pasado padre sí. en el mundo porque solo en Italia se ha reportado la semana pasada 40 sacerdotes fallecidos, sí. entonces es penoso, es penoso porque no escapamos ninguno. Ya finalmente padre sí. un mensaje a la población que nos está mirando y que necesita tanto ese apoyo espiritual. Mira, el mensaje iría en dos sentidos, en primer lugar muy humano, yo creo que hay mucha gente y ya mencionábamos los médicos, paramédicos o enfermeras y auxiliares, y los que están 24 horas trabajando. Uh -huh. Y hay mucha gente en todos los estamentos de muy buena voluntad ofreciendo servicios, arriesgándose para entregar eh, ayudas a personas necesitadas. Yo creo que nosotros, nosotros tenemos que... Y empezar a hablar que el COVID ha, ha dado muestra de que nosotros podemos unirnos más. Y podemos hacer más cosas juntos, menos que individualismo. Y también tenemos que reconocer y hablar de los héroes. del Las personas que van haciendo y creando cada día gestos de amor y de misericordia hacia los enfermos, hacia las personas abandonadas, hacia las personas que están solas hacia las personas que están atribuladas por esta situación. Y creo que tal vez las redes sociales nos deben a nosotros llevar a que nos unamos más y que la utilicemos, en vez de estar reenviando tantos videos y tantas informaciones, a veces en los grupos nos llegan ocho y diez veces un mismo video. El mismo. Entonces, vamos a y más. El mismo. Vamos a ver, exacto, vamos a ver quién yo conozco, que en este momento no tiene tranquilidad, no tiene paz, y vamos a hablarles a Vamos a ver a quién, yo con... que que en este momento está solo porque no tiene un familiar y vamos a hablarle a esa persona, una llamada, con, el, con la distancia social, una visita, uh -huh. en, en, o sea, no estoy llamando a que la gente salga a visitar a nadie, sino es tener en cuenta a la persona que en este momento me está necesitando y que yo puedo hacer muchísimo, porque a veces podemos decir, eso es del gobierno, eh, no es de todos, y el problema es de todos. Entonces el primer llamado es a que toda ese, ese, esa voluntad que nosotros tenemos dentro, que nos caracteriza como dominicanos, como, como franco-macorizanos, que nosotros podamos ahora explotarla al máximo. Hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas, entonces también pedirle que nos organicemos, para que los esfuerzos no se dupliquen ni se multipliquen cuando viene a ver vemos, entonces haciendo esfuerzos que podamos sacar mejores resultados si nos unimos y la segunda recomendación es como ya decía anteriormente definitivamente este problema se resuelve con medicina con precaución pero desde la fe y desde la fe porque es lo único que nos da respuesta a nosotros para seguir adelante lo único que nos da esperanza y con la oración, yo estoy seguro que con todas las oraciones, las cadenas de oraciones que se están haciendo en el mundo, esta enfermedad va a ceder. Pero yo les quiero decir algo. Nosotros decimos, los dominicanos, que es como eh, que tenemos que nosotros aportar nuestro, nuestro granito de arena. Entonces, este es el momento. Quisiera entonces llamar a toda la población de República Dominicana, del mundo, de San Francisco, que es un foco importante en República Dominicana, que por favor, aquí hay cosas que se pueden resolver quedándose en la casa. Evitar más contagios y acudir a las personas que están más necesitadas de la presencia de alguien y de la ayuda de alguien, pero sobre todo de sí. la fe. Y yo les aseguro a ustedes que vamos. Esto. Y para nosotros será una gran experiencia haber vivido esta, esta etapa de nuestra historia desde nuestras casas, pero vamos a sacar grandes beneficios de ella. Y lo mejor es saber que somos humanos y que necesitamos los unos a los otros. Un abrazo, padre. Amén. Un abrazo. Gracias, Padre, padre, padre. Isabel García de la Cruz, eh, vicerrector ejecutivo de la Universidad Católica donde está, y quien eh, nos ha dado unas palabras de alento y más con esos dos eh, mensajes finales. Padre, bendiciones, gracias por, por dejarnos entrar y, y, y, y actualizarnos y, y el dato muy importante sobre que no hay eh, ningún eh, párroco eh, con el virus positivo, por lo menos aquí, en lo que es esta demarcación de... de de la iglesia. La Miren, vamos a un corte, Raquel. Vamos a un corte y ya luego del corte, con la parte final de este espacio, el toque de mediodía, vamos a coger un break y volvemos ahora, señor director, adelante.